Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro gélida mañana, no sé cómo, yo sigo usando barbijo porque esto no, no para, pero este, no se puede creer la rosca que, que, que se nos vino en la Patagonia de golpe, en el norte de la Patagonia. Eh, rápidamente eh, nos vamos a meter ahora más en la actualidad local, eh, más allá de que antes de grabar el programa saltó que Finlandia y Suecia quieren entrar en la OTAN, imagínense el invierno que vamos a pasar. Este, un tema que nos sigue importando mucho que es la política internacional en nuestro programa. Lo cierto es que ahora vamos a hablar eh, mucho de lo local. Nos vamos a meter rápidamente con la gravísima situación este, de las y los docentes de Río Negro. Un tema que seguimos muy de cerca, nos toca muy de cerca. Y una serie de trabajitos que hicimos junto a la profe Romina Iraira en eh, la volanteada que se hizo en el puente carretero la semana pasada eh, Impactantes los testimonios grabados ahí in situ pero con esto ya queríamos arrancar porque son un montón este, hay lugares eh, escuelas barrios este, comunidades que todavía no han comenzado las clases en río negro ¿eh? mientras la gobernadora puede darse la tranquilidad de tener un avión nuevito este, la educación pública sigue siendo saqueada y hackeada también por estos funcionarios inescrupulosos. Tan amigos que son de los terratenientes, tan enemigos de la escuela pública. Con estos microinformes hechos desde el Puente Carretero arrancamos hoy Cartán. Hola, soy Romina Iraíra, soy docente de nivel medio y de formación docente. Me encuentro acá en los Puentes Carreteros eh, acompañando la medida gremial que se ha llevado adelante...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 y el gobierno se está quedando con ese dinero no se está viendo un aporte en lo que tiene que ver respecto a los tratamientos que debemos tener los docentes en cuanto a IPRO se tiene que hacer cargo y eso es parte de los reclamos que venimos llevando Hola, yo soy Patricia Inés Sandoval soy de nivel inicial maestra del jardín público número 14 del turno mañana eh, estamos acá en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 Estamos acá en, en los puentes carreteros entre Cipolletti y Neuquén reclamando por un aumento salarial porque hasta ahora las propuestas que ha hecho el gobierno son totalmente insuficientes eh, y eh, aquellas personas que eh, alquilamos y, eh, se nos suma a los aumentos de, de los precios de los alimentos y de los servicios y hacen que el sueldo cada vez alcance menos y no podamos llegar a, a fin de mes, ¿no? Entonces, ante eso, eh, seguimos reclamando al gobierno provincial eh, que eh, eh, mejore la, la, la propuesta y que realmente sea un aumento salarial porque simplemente hasta ahora lo que viene ofreciendo eh, tiene que ver con una actualización salarial por debajo de los índices inflacionarios. Eh, bueno, yo soy Martín Lamas. Eh, soy profesor de historia y trabajo en escuelas nocturnas de Cipoleto. Y bueno, vine acá a acompañar el reclamo de todos los compañeros. Más que nada, eh, digamos, protestar por el tema de los descuentos eh, excesivos, arbitrarios, que, que nos hicieron. Porque nos descontaron mucho más que, que, que lo que correspondía, pero además no correspondía ningún, ningún descuento. Eh, porque, bueno, porque hay derecho a huelga estamos en un sistema democrático con un sindicato que nos ampara eh, o que nos tendría que, que amparar entonces el principal reclamo es ese, pero levantando el resto del pliego que tiene que ver con lo salarial, un salario que acompañe la, el, la inflación eh, el tema del arreglo de las escuelas, el tema de las irregularidades con, el, con la cuestión de la jubilación le están haciendo pagar a los jubilados cosas que tendría que haber pagado el Estado, pero no ahora, sino hace muchos años. Y en eso también contó con acuerdo de, de la conducción sindical. Así que, bueno, principalmente esos son la, los, los reclamos que, que levantamos y que uno viene a acompañar acá. Eh, soy una docente de la Escuela Rural 142 de María Elvira. Estamos aquí haciendo una volanteada, apoyando la lucha de los docentes que venimos llevando a cabo eh, con los paros y, y con la movilización y ahora con la volanteada. La problemática que hay en la ciudad de Río Negro, de la, de Río Negro y de toda la ciudad de Ciboletti son las escuelas que están en emergencia. No estamos en el puente solamente por los descuentos, sino por eh, las condiciones eh, en las que estamos trabajando los docentes en la escuela rural donde yo estoy trabajando tenemos suspensión de clases desde fines de marzo y todavía no podemos iniciar recibimos un descuento en una conciliación y no estamos solamente por el reclamo salarial sino no podemos iniciar las clases porque aún estando en el barrio de María Elvira nos faltan obras de gas no hay gas natural, hay gas envasado y eh, desde el gobierno no se nos provee el gas que es algo mínimo para poder dar clases, ni siquiera tenemos una institución, estamos en dos iglesias, una evangélica y otra católica y el centro comunitario. Y no, y Estamos hoy a mayo y seguimos las mismas condiciones, las familias están esperando, es una escuela que tiene jornada completa, no se ha podido dictar la jornada completa ni el demás dedicado de clases. Y bueno, el reclamo es, eh, ante tanto ajuste y tanto descuento, es innecesario esta gobernadora que nos pide que nos capacitemos y parece que ella se tiene que capacitar para gobernar porque no puede administrar los fondos que son para las, las instituciones, tanto salud como educación y las demás. Así que bueno, esa es la realidad de las escuelas, por eso estamos acá los dos no es solamente un reclamo de de los docentes cuando nos tocan el bolsillo, porque la, la provincia de Río Negro se cae a pedazos, señora gobernadora. No sé qué más tenemos que hacer para que usted nos escuche. Estamos todos los estatales unidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Claveri, soy la directora del SAM 147, una escuela vespertina de la ciudad de Cipolletas. Yo soy el profesor Mauricio Nuevo, soy docente de la institución. Estamos desde febrero haciendo notas, pidiendo por, las, por los vidrios de la institución. Sabemos que muchos de ellos están rotos por tiros, son eh, vandalismo de afuera porque falta todo el rejado. Eh, del exterior del, del establecimiento, eh, también pedimos que se cambien todos los tubos fluorescentes de, la, de los cursos, donde asisten los estudiantes, al ser un colegio vespertino, necesitamos sí o sí la luminaria normales. Es, un pro, es una problemática sí, que se viene arrastrando ya desde hace tiempo, se lo viene gestio, gestionando, pero todavía no tenemos respuesta. Sí. También hay dos calefactores que no están funcionando, así que bueno, pedimos al Consejo Escolar que atienda las necesidades de los estudiantes y que eh, concurra a la escuela para que ellos comprueben cuáles son las problemáticas que están en este establecimiento. Eh, no solamente funciona el CEM 147, sino que también es una escuela eh, en conjunto con la SRN 152 que también tiene las mismas problemáticas que tenemos nosotros. Los baños tapados, eh, más allá de que es una problemática del San 147, también fue eh, una problemática la semana pasada de la 294, que también compartimos en, la misma, en el mismo barrio de Ana de